Hola, mi nombre es Magdalena Manzano, soy profesora de lengua y literatura, trabajo en escuelas de acá de Plotier, eh, formo parte de la Secretaría de Media y Técnica. Pienso que uno de nuestros objetivos principales es acompañar eh, a cada trabajador y trabajadora de la educación y, y los invito a todos y a todas a luchar, a sumarse a esta lucha por la defensa de nuestros derechos y para que juntos podamos dignificar nuestra profesión. Bueno, hola compañeros y compañeras, mi nombre es Roxana Núñez, soy profesora de Educación Especial. Eh, durante este año desde la Secretaría de Educación Especial hemos acompañado a las escuelas especiales de la localidad en eh, varias actividades y diferentes reclamos para que la inclusión eh, educativa sea una educación real para cada estudiante con discapacidad, eh, varios puntos que creemos y consideramos súper importantes, edificios accesibles, eh, capacitación en servicio y gratuita para cada una de las y los docentes y, y además este, docentes de apoyo a la inclusión para también todos los estudiantes que así lo requieran. Eh, acompañamos y, y exigimos desde esta comisión eh, eso que consideramos súper importante. Eh, creemos que, que así es realmente una, la inclusión con los recursos que cada uno necesita eh, para poder llevar a cabo su trabajo.